Sí, stand-up. Hago stand-up. Sí. Sí. ¿Qué, qué eh, es más, yo llego acá al Sonda por el stand-up. Después, de, bueno, pasaron cosas y dijeron, che, lo pongamos acá que se ponga a tirar aros contra los caños, jugar con pelotitas <risa> de ping-pong y todo eso. Pero sí, sí hago stand-up y en, cierta, en cierto punto Marita me dice mira, vení programa, sí, hablamos un poquito de lo que, fue, de lo que va a ser el show, sí. que tengo este día, jueves 20 de abril a las 21 horas en Ánima Cultural. Ahí voy a estar haciendo un work in progress de stand-up. ¿Sabes lo ¿No que es un work in no. progress de stand-up? Yo no sé qué. ¿Sabes lo que es Sí, tengo un poquito de idea. Podío, he participado y no me ido. ¿Viste? La tarea, hizo la tarea. ¿Viste? Por eso está bueno tener una bueno, bueno Pero seguramente hay gente del otro lado que está como no, yo y no obvio, sabe qué explique. es. Mira, Mabel, yo te explico. La cuestión es así. Un working progress de stand-up, o por lo menos el material de un comediante de stand-up, va pasando por diferentes estadios, por así decirlo. Sí. Nosotros tenemos... Cuando está muy crudo, empezamos a escribir, tuki, tuki tuki tenemos una instancia que es el open mic de stand-up o de comedia, donde vamos, tenemos 5 minutitos, 6 minutitos, 7 minutitos, sí. vamos, probamos y vamos viendo cómo va evolucionando ese material, ese chiste y demás. Bien. Después, cuando ya empezamos a acumular más tiempo, podemos pasar a lo que yo voy a hacer el día jueves 20 de abril a las 21 horas en Anima Cultural, que es un working progress de stand-up, que ya el material tiene cierta madurez, todavía no alcanzamos tal vez lo que puede ser un especial de stand-up o un unipersonal de stand-up, pero ya tenemos unos 40 minutos, 45 ah, minutos y demás. Así que bien, bien, bien. este jueves voy a estar haciendo la primera fecha de que, si todo sale bien, se alinean los astros, los chakras y toda la cuestión, de tres fechas que voy a estar haciendo de Work in Progress. Bueno. La primera va a ser ahora en abril, voy a hacer una en mayo y otra en junio, en vísperas de lo que va a ser el unipersonal que... No voy a decir más nada, pero si todo sale bien, en agosto estaríamos estrenándolo. Eh... Lo vamos a estrenar primero acá. Ah, ah vos y, querés que... Claro, es que tengo claro. que traer mucho vestuario, muchas cosas. Bueno, y básicamente vamos a estar este jueves en Ánima Cultural con Luis Gutiérrez. Luis Gutiérrez es otro cole, se nos está durmiendo la compañera. No. Que... Claro. Ya se quiere hacerse la mimisión. Eso pasa cuando la gente sale los domingos a la noche. Ah, voy que vos, eh. vos ¿joda noche? No, Era. no tuve, jodas chicos. Es, Ojalá, muy no. bien, Bien, la cuestión Era. es... Que vamos a tener después, porque me dijo Gonza que ahora no, que no nos no, no molestemos tan temprano un lunes, pero sí. lo podemos hacer más adelante. Por lo menos esta semana no. no después claro, de la no, no. próxima semana sí, sí me puedo venir a hacer, uno, me puedo hacer unos minutitos acá. Unos minutitos. No, porque ahora estoy como loco. Estoy con... Es más, he descubierto por cul... que el estrés me hace salir granos por todos lados. Ah, bien. Uh, sí. Bueno, sí. pero eso es normal. No, oh, sí. no, no. A mí el estrés me, me brota. Normal, Tengo no acá atrás todos. de la oreja. Atrás de la oreja. Ah, mira, bueno, Tengo por lo menos no de... se ven. No, esto está en oculto, pero está después bueno. me salió uno acá en la ceja. Pero todo... ¿por qué estrés? ¿Debido a qué? Es eh, mucho nervio, me pongo muy claro. nervioso. Eh, la verdad que parece que no, pero bueno, lo que fue el inicio del programa, lo que fue todo lo que fue el armado del show y demás. Eh y se me explota, sí, por algún lado tiene que salir sí, así que sale bueno, mientras, sino... eh, no salga en otras circunstancias por otros no, lados, no, bien, por ¿sí? favor tantos conductos que tenemos no los vamos a andar aprovechando en entonces, momento. Eh, ¿cómo, hago para, ¿cómo hace la gente para conseguir las entradas? ¿cómo hace la gente para conseguir las entradas? muy fácil simple, sencillo, se meten en Embry, eh, ahí pueden en, buscar eh, Gonzalo Belli, Chistecitos Sin Progres sí se meten, compran la entrada pueden comprar una, dos, tres, diez, las que quieran bien, eh, y si no pueden en puerta, en Anima Cultural, ahí se van a estar vendiendo entradas y si no me buscan a mí en Instagram, en @gonzarobelis ahí se contactan conmigo por MP y las podemos gestionar por Mercado Pago también, Perfecto. porque Embride está buenísima, pero no recibe Mercado Pago, la pueden comprar con tarjeta mm. de crédito y toda la bola, pero eh, Mercado Pago lo conmigo. Claro, directamente como. Bien, Perfecto. tenemos eh, a ver. para mostrar, como acá nuestros compañeros hacen desafíos, han ah, ¿sí? jugado pero hacen desafíos, Bien. ¿Sí? vamos a mostrarles una imagen, sí, porque vamos a tratar de que nuestro invitado también nos acompañe en esta mm. ocasión. A ver. Ah, bien. Viene bailecito, Gonza. ¿Cómo vamos con la cadera? Vamos, vamos bien. ¿Y con la coordinación? Bien, pará, está la copa en la mano de izquierda, perfecto, sí. copa mano izquierda, hacemos el saltito. saltito, mano derecha, mano derecha hacia pierna izquierda, pierna derecha, pierna izquierda, pierna derecha, pierna sí, izquierda, oh, hace un montón, sí, Es cabaret. abrimos, muchacho. tac, tac, tac, tuki, eh, Yuh. Bueno, vamos a tragarle entonces, no. ¿lo tienen más o menos? A ver, ah. sí, mano, mano no, derecha, no, no, no, izquierda. Claro, la, la mano que va haciendo así, que es la mano derecha. La mano izquierda siempre con la copa de agua y hacemos, entonces hacemos muerte. Y bueno, acuérdense que está al revés. Ahí, sí, ahí Bueno, de todas maneras, bueno, hay que lo vamos sí a hacer, hacer, hacer así. En una... <risas> Bien, ¿lo tiene el muchacho? Acá no lo sí, estamos practicando. Ahí, es, ahí, ajá, ahí, ahí. Vamos a entregar ahí, los bolsos. La, ah, no ¿Las copas? Ahí, tiki, tiki, <risa> tiki. <risa> tiki <risa> vamos, vamos a entregarle Esperen, esperen que voy a ahí un toque. Voy a dejar el celular. Vamos dice Lucas, la él también quiere venir a participar. No, no, no. Lucas no, no Lassier, quiere sea, Lucas. Después. Es más, Laura, Lucas, Castro, la Laura Castro dice que venga. Dijo, Lucas, podrías participar de este challenge. Así viste que le mete. Aquí tenemos entonces las tres copas. Y vamos a ver cómo sale esto. Vamos a subirle la música. Sí, pará. que tiene mucha agua. Esto tiene mucha agua, la vamos a bardear, Marita, nos van no, a nos echar. la otra. no se la tome, caballero, todavía. Pero que tengo sí. sed. Tengo... Sí. Sí. Sí. Para mí, para mí es mano izquierda, man. la copa mano izquierda. Mano izquierda. Para vamos mí. con la mano izquierda. Sí, como está en el video, por lo menos como lo. En que la se izquierda ve. de teja, Guzmán. Ahí está, ahí está. Chicos, <risa> pero se arrancaron con la otra. <risa> no, era esta. Sí, la tenían en era ahí este ahí está, la mano. Está, sí, está, está, así es más no. simple, con la otra es más difícil. Para mí de... bueno cómo No, chicos se nos va el programa Listo. ¿Vamos, con ¿Vamos, con bueno, pero, vamos con la derecha vamos con la derecha bueno, bueno pero para tenemos que estar de espalda primero arrancamos, arrancamos espalda. así Bien. arrancamos así hacemos así saca ay esto se nos va a caer sí. qué mal que la vamos a pasar nos van a echar a todos. Bueno, estas son las cosas que pasan acá en de primera. Invitan claro. a alguien, sí. lo torturan, psicológicamente, <risa> físicamente y laboralmente también. Pero bueno, todo y sea. Bueno, ahí, está. ahí está. Nos damos vuelta entonces. Vamos. Bueno, a ver si nos fuera la musiquita y te activamos. Menos mal que me puse el cinturón porque se me iba a caer. ¿Y ahora? Ah, bueno, Listo. va de vuelta el video. Vamos, vamos. Pará viejo, pará Mari. Mari, no, pará mucho chico. Bueno, va <risa> vuelta Mari, dale por Las cosas va. que hay que hacer. ¿Listo? Va. No. Ahí va. Va. Yeah. Y ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí Va, ahí. abre. Ahí, ahí arriba. ¡Ah, se me cayó! ¡Ja! Cualquier cosa, señora. Se ¿Pero usted ha visto lo que fue esto? ¡No, por favor! Es más, lo, lo vamos creo que damos hagamos vuelta, no, vamos? vamos, a ver, <risa> vamos, a ver va la vuelta. vuelta. Pero, por favor. La única que se le cayó un poco el agua, no puede ser. Sí, bueno. ¿no? Uh, Aparte uh, tengo mira, tacos, está la prueba chicos. Eh, mirá, no. Eh, después no soy yo, yo estoy en el medio. Eh, Quedó grabado. Fue muy fácil, fue fácil. Bueno. Sí. No sé si lo hicimos bien o no, pero. A mí me lo, no lo bueno que alto, fue idea chico. de Mayra, no claro. fue idea nuestra. No menos mal, menos mal. Me costó mal. el salto porque tengo tacos, pero no vale. Bueno. Lo hacemos una vez más. Vamos a ponernos espalda. Ya perdí un poco el agua, no vale. Bueno, vamos. Listo, va. Y ahí. Va, va, va, va. Va. Va. ¡Eh! Sí, yo no sé cuál era Bien, bien, bien bien, bien. Gracias por tanta magia Excelente, excelente eh, Qué bien que estoy Estás estoy muy, bien, muy bien, ¿eh? ¿Para hacer día lunes? Sí, muy arriba eh, Mario, ¿ahora sí puedo tomarme el agua? o no. Se puede, está autorizado si A bueno. ver si nos pueden poner la repetición Esto está chequeado todavía bueno, eh, nos vamos. Nos vamos, nos vamos.